El tiempo siempre te demostrará lo que significas realmente para alguien. Qué frase tan acertada, ¿no lo creen? El tiempo es sabio. Este nos enseña cuándo es el momento para dejar de mendigar atención. Y muchas veces nos enseña a golpes, pero lo hace. Y se agradece. ¿No lo crees? hola amigos sean bienvenidos a lifers les saluda su amigo ricardo niño y me complace tenerles nuevamente por acá acá en nuestro canal en nuestro canal de reflexiones muchas gracias por estar acá con nosotros me complace bastante tenerte acá me hace muy feliz y te agradezco y te felicito sobre todo porque estás tomando ese paso Para lograr el bienestar personal y pleno En ocasiones Las personas se extrañan cuando alguien Que se veía tan enamorado e ilusionado De repente se ve como si hubiese olvidado por completo a esa persona Ya no le escribe ya no le busca simplemente es como si lo hubiera ignorado completamente pero las cosas no son necesariamente así todas las personas tienen su orgullo y usualmente al enamorarse o al interesarse en alguien suele sacrificar un poco de ese orgullo en busca de una muestra de esfuerzo por tener algo con una persona por simplemente conocerla pero por mero interés la razón que sea el punto es que siempre de alguna manera se va a intentar buscar a esa persona obviamente la idea de la mayoría de nosotros no es parecer intensos no es molestar ya que eso sería lo último que querríamos precisamente por no fastidiar de alguna manera a esa persona y que lo considere alguna obsesión o algo del estilo ya que se supone que aún no nos conoce bien el problema viene llegando cuando ya este tiempo de prueba ha acabado desde hace tiempo y no existe ninguna razón por la cual nos consideren intensos ya que conocen nuestras intenciones Esa fase es linda Ha alimentado nuestras ilusiones Y ya pensamos que aquello podría resultar en algo mucho más duradero Pero entonces ¿Dónde está el problema? Todo en esta vida consta de probabilidades Y puede pasar que de la nada Esta persona se empiece a alejar que ya no te busque como antes que ya no notes esa atención que notabas antes y esto obviamente va a entristecer o mínimo causar confusión habré hecho algo mal se habrá aburrido de mí le habrá empezado a gustar a otra persona son las típicas preguntas que nos hacemos cuando ya no notamos la atención de la otra persona, venir recíproca a nosotros. Y esto, por ley psicológica, tiende a desesperar un poco, dependiendo de las ilusiones que nos hayamos creado con esa persona, o quizá también de nuestro orgullo. En eso podemos alejarnos también de esa persona, ¿Preguntarle con calma luego de unos días ¿qué, qué le ha pasado? ¿O desesperarnos? Evidentemente esta última es la menos recomendada, ya que por muy fastidioso que pueda sonar a veces, nuestro orgullo es algo muy importante, algo que debemos proteger y cuidar, y de no hacerlo caer tan bajo por alguien que quizá no valga la pena. Puede que se den miles de excusas. El trabajo, estado emocional, familia, salud, etcétera Y ya es cuestión tuya creer en sus palabras o no, ya que tienes que recordar en todo momento que todo lo que hagas debes pensarlo con cabeza fría. Por muy enamorado, enamorada, ilusionado, o ilusionada que estés, no te puedes dejar llevar por tus pensamientos. En esos casos, porque cuando algo no es correspondido, ya sea por la razón que sea, tiende a doler. Y eso es algo normal, pero es muy importante, el cómo quedes tú ante esa situación. Muchas veces ha pasado que justamente nos interesamos en las personas que menos caso nos hacen, y esto es porque el ser humano diariamente va buscando retos, pruebas, algo que demostrar, algún motivo por el cual recordar y sentirse vivo. Y si por alguna razón en nuestra vida sobra la rutina y la falta de emoción, el querer conseguir o conquistar a alguien que nos ignora es, diciéndolo fríamente, una actividad entretenida en la cual poner atención y exaltar Nuestros cerebros Por supuesto se puede ver Desde la perspectiva de la chica O el chico encantado por alguien Intentando ser romántico Y conquistarle con las cosas que más le gustan Solo que En la realidad No siempre acaba con un final muy feliz Para aquel romántico Pero Si se corre con suerte Esa persona a quien intentarás conquistar no te hará ilusiones vaya no hay nada más terrible que te digan que sí y luego ya no y ese tipo de comportamiento se puede adoptar en el caso de que aquella persona que te haya ilusionado o inclusive tu pareja haya dejado de mostrar interés en ti pero este es un caso diferente y tienes que recordarlo siempre que no estás tratando de conseguir a la chica o chico de tus sueños no. Es alguien que se supone que ya habías conseguido y ya te había creado cierta ilusión Y sin tú haber hecho algo malo o haberte descuidado La diferencia de esa persona es totalmente injustificada A menos que sea totalmente verídico Que en ese momento la esté pasando mal y bien Sea por algún motivo ajeno a su propia voluntad Aquí es cuando las personas se confunden ¿Por qué le dejaste de escribir si estabas tan seguro o seguro de estar con esa persona? ¿Le olvidaste tan rápido? No. La respuesta es muy sencilla. Simplemente si no te dan lo mismo que tú estás dando, sin razón justificable, no tienes por qué seguir allí, intentando y casi rogando por un poco de su atención. Porque tienes que tener en cuenta que tú vales mucho. Y pensar que cualquier persona en el mundo estaría feliz de poder estar contigo. Y si esa persona no lo vio, lastimosamente para ella o él, ha perdido un gran tesoro. Tú no has perdido nada, porque lo intentaste, intentaste todo lo que pudiste, y por supuesto lo que tu orgullo y juicio te permitieron. Claro que esas personas no se olvidan, para nada. Y si alguien tiene la suerte de dar borrón y cuenta nueva, en uno o dos días, wow, debería enseñarnos la verdad. Pero no es lo usual. La cosa es que, aunque duela y queme en el alma, aunque no entiendas bien por qué no ha funcionado, aunque siquiera encuentres una sola razón, por más que recuerdes días anteriores o cosas que hayas hecho, siempre, todo el tiempo, y hasta que mueras, te debes elegir a ti frente a una persona a la que, dicho directamente, no te valoró lo suficiente como para interesarse por ti, como tú por ella o él. Y esto no es tu culpa, ya que por supuesto se escapa de tus manos. Siempre recuerda que cuando menos lo esperes, llegará alguien que te verá y dirá, wow, y jamás entenderá cómo es que otras personas han podido dejar tremendo tesoro. Y con el tiempo entenderás que esa partida, esa ruptura por la cual sufriste tanto, fue lo mejor que pudo ocurrir. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te pido que por favor en los comentarios me dejes un emoji de una mariposa. Así sabré que llegaste hasta el final y que te está gustando nuestro contenido. Adicionalmente te pido que me regales un buen like. Te suscribas, actives la campanita de notificaciones, así te avisará cada que suba algún video. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.